La Casa del Chisquey presenta Pan Baguette Ingredientes 500 gramos de harina de fuerza 15 gramos de levadura fresca o 7 de seca 300 mililitros de agua 10 gramos de sal Comencemos En un recipiente colocamos el agua a temperatura 37 grados centígrados para que la levadura se active Colocamos la levadura y mezclamos muy bien y constantemente hasta que se disuelva totalmente en un recipiente colocamos los 500 gramos de harina la sal revolvemos muy bien y vamos haciendo un hueco en el centro colocamos la levadura y el agua y empezamos a integrar todos los ingredientes hasta formar una masa una vez tengamos formada la masa con la mano terminamos de incorporar la harina restante luego la pasamos a un mesón y empezamos a amasar durante 10 minutos hasta que la masa ya no se pegue más a las manos y quede lisa completamente una vez terminemos de amasar Vamos a frotar la masa haciendo una bola muy fina y lisa. Engrasamos un recipiente, colocamos allí la bola de masa, tapamos con un paño y dejamos durante una hora o hasta que duplique su tamaño. Mientras tanto vamos engrasando el molde donde vamos a colocar los panes este es un molde para baguette también en un recipiente colocamos 500 mililitros de agua este recipiente va al horno para darle vapor al horneado programamos durante 23 minutos a temperatura 250 grados centígrados una vez haya pasado la hora o se ha duplicado la masa, la colocamos en el mesón y la desinflamos delicadamente con un cuchillo, partimos la masa en dos partes iguales, hacemos dos rollitos, reservamos, colocamos un poco de harina, abrimos uno de los rollos, luego hacemos unos pliegues sellando cuando hagamos el último pliegue, ya sellamos las puntas y el centro y estamos listos para formar nuestra baguette deslizando nuestras manos delicadamente. Colocamos en el molde y hacemos lo mismo con el otro pedazo de masa. Ponemos harina encima de los baguettes y tapamos durante 30 minutos. Una vez esté listo, cortamos en diagonales para darle forma al baguette y metemos al horno. A los 15 minutos retiramos la bandeja con agua y luego lo dejamos 8 minutos más. Ya está listo el baguette, lo retiramos, lo ponemos a enfriar en rejilla y aquí podemos escuchar lo crujiente que queda el baguette. Si les gustó esta receta, darle like y compartir en sus redes sociales. Nos vemos en una próxima receta. Hasta luego.